Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al último panel del Congreso de Educación Digital. Estamos desde el día martes hasta hoy trabajando en distintas temáticas en relación a la educación digital, vinculadas a nuestra práctica cotidiana a lo largo de, de este año tan diferente, tan especial. Y hoy estamos acá para profundizar en prácticas y saberes, para trazar un nuevo mapa a la educación que se viene. Hoy nos van a estar acompañando en este panel distintos especialistas que nos van a ayudar a pensar, bueno, qué aprendimos, o más que qué aprendimos, qué nos preguntamos, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos viendo que sucedió, qué va a seguir sucediendo, en relación al sistema educativo, a la educación, y a la educación digital en particular. Nos van a estar acompañando Cora Steinberg, de UNICEF, Nora Lima, de la Escuela de Maestros, y Javier Simón, de la Dirección General de Planeamiento Educativo. Les agradecemos a ellos por sumarse a este desafío de pensar y repensar eh, la escuela, la escuela post-pandemia, la escuela en pandemia, cómo hacemos para seguir haciendo escuela en el contexto tan complejo que nos ha tocado atravesar este año. Para comenzar, va a presentar Cora Steinberg de UNICEF, que la quiero presentar para ustedes, para los que no la conocen. Ella es especialista en Educación de UNICEF Argentina, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Sociales y Planeamiento de la London School of Economics, Inglaterra, profesora adjunta de la Universidad Pedagógica Nacional. En su carrera profesional se ha desempeñado en el Ministerio de Educación de la Nación, en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Desarrollo Social. Ha sido consultora en el IPE UNESCO, Buenos Aires, la OEI, UNICEF Argentina. Sus temas de investigación y publicaciones están relacionados con las desigualdades sociales, territoriales y educativas. Muchas gracias Cora por sumarte, te paso la palabra. Gracias Cora. Hola a todos, el ABC es desmutearse. Bueno, muchísimas gracias eh, primero Mercedes por la presentación y a todo, a, eh, a todo el Ministerio de Educación por, por la invitación a, a sumarme a este último panel, realmente un honor acompañarlos. Eh, una semana sede de mucho trabajo, de muchas reflexiones en torno a una agenda que le toca al área de educación digital que atravesó todas las otras agendas, ¿no? Me parece que eh, todos quienes venían ya trabajando fuertemente en temas de, eh, de poder integrar, de de la mejor manera el uso de las tecnologías, el uso pedagógico de estos recursos en las aulas para promover mejores condiciones para enseñar y aprender, eh, eh, se ven en una agenda que escaló de un día para el otro y con desafíos enormes, así que un placer acompañarlos eh, y felicitarlos por, por el Congreso. Eh, como decías, yo trabajo en UNICEF, eh, de donde venimos trabajando también hace muchos años en una agenda que tiene que ver con asegurar el cumplimiento del ejercicio a la, al derecho a la educación en todo el país. Eh, trabajando también con los gobiernos jurisdiccionales, con las organizaciones de sociedad civil, con el sector privado, para acelerar esta agenda y compromisos que como país eh, se han establecido en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y que en el siglo XXI tienen a las tecnologías como un derecho, como un derecho fundamental también, ¿no? la, la posibilidad de acceder a este conjunto de saberes y habilidades que permitan apropiarse de distintos lenguajes, recursos y procesos, que hoy resultan claves y han marcado también eh, diferencias muy grandes en las posibilidades que tienen los chicos y las chicas de asegurar una continuidad pedagógica significativa, relevante. Y entonces quería compartir con ustedes algunas reflexiones y tomar eh, para ello algunos de los datos que distintos eh, estudios eh, que nosotros hemos venido impulsando desde UNICEF en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional y también de manera independiente acerca de cuál es la situación de los hogares de los niños y niñas eh, en estos meses, en estos ya cinco meses, eh, que permiten iluminar y traer algunas reflexiones en torno a pensar la escuela que viene, ¿no? que, que propone el panel. Eh... Contarles, a ver, primero me parecía importante y quizás aportar una mirada y un panorama nacional para también poner en relación lo que cada uno de eh, los facilitadores, los docentes, los directores de la ciudad están viviendo el día a día, poder ponerlo en relación quizás con, con cuestiones que están pasando en todo el país, muchas comunes, muchos desafíos muy comunes y algunos, por supuesto, con, con las posibilidades que da eh, estar, ser parte de, de una de las jurisdicciones eh, con en algunas cosas con bueno con mayores desafíos frente a la pandemia, sin duda, y también con distintas historias institucional y proyectos y eh, programas que, que pueden generar, por supuesto, algunas oportunidades específicas. Una primera es que exista un grupo y un conjunto de facilitadores tecnológicos de la magnitud que tiene la ciudad, y eso me parece que es importante subrayarlo, ¿no? digamos, este cuerpo de actores ya especializados en el trabajo de tecnologías en el campo educativo, es sin duda una fortaleza que tiene la ciudad este, muy significativa, por supuesto hay algunas otras provincias que también cuentan con estos perfiles, pero sepan que son, eh, son muy poquitas contadas con una mano. Entonces creo que en ese sentido hay una experiencia y un saber que se está construyendo en la ciudad que también será muy interesante compartir en este contexto con, con, otros, con otros colegas de otras regiones. Eh, un primer punto, les decía, iba a abordar tres grandes puntos. El primero tenía que ver algunos elementos sobre el impacto de la pandemia en la vida de los chicos y chicas, en los hogares y en la situación social y económica que por supuesto nos atraviesa, nos atravesó no solo por la pandemia, y eso también hay que decirlo, ya la Argentina venía con digamos, trabajando en el marco de grandes desigualdades pre-COVID, y el COVID vino a cristalizar o a profundizar algunas de ellas, sobre todo cuando la escuela, ese espacio fundamental donde muchas veces se reponen algunos derechos, se sostienen la posibilidad de acceder a distintos servicios, también se vio interrumpida con la interrupción de las clases presenciales. ¿no? Y en este sentido, ahí eh, todos los chicos digamos volvieron a, a tener la posibilidad de eh, avanzar en todas sus actividades solo con los recursos que sus familias le pueden ofrecer ofrecer. ¿No? Y, y sabemos de, del importante rol que, que la escuela tiene, especialmente en los sectores más vulnerables, para reponer este, o asegurar algunos eh, servicios y algunos eh, aspectos claves. Y entonces, un primer punto era para empezar a poner algunos datos. Nosotros sabemos, y si hacia finales del año pasado decíamos, y desde UNICEF muy fuerte, eh, que la deuda era con los chicos y las chicas, porque los, los datos mostraban que uno... Eh, de cada dos chicos vivía en un hogar con pobreza infantil, ¿no? que la pobreza infantil llegaba al 50% de los hogares con chicos, chicas y adolescentes, y las recientes estimaciones muestran que este indicador se incrementó y que la tasa asciende al 63% de los chicos, chicas y, y, y, eh, y adolescentes y realmente son datos que preocupan muchísimo porque hablan de las condiciones de vida en las que están eh, viviendo los niños y los adolescentes eh, y esto habla también de los distintos puntos de partida ¿no? en, en, eh, que, que encontramos o que cuando uno piensa en los estudiantes tiene que considerar ¿no? cuál es la situación cuáles son las condiciones en las que están llevando adelante hoy su escolaridad y acá en Encontramos sin duda como situaciones muy complejas, muy comprometidas, donde a veces las propias condiciones de vida, el hábitat, eh, las posibilidades que un adulto esté en la casa que pueda acompañar en las tareas a los chicos y a las chicas no está igualmente distribuido. ¿no? Y esto impacta también... En la situación de, eh, de los chicos, muchas veces incrementando eh, las posibilidades de interrumpir su escolaridad. ¿no? Nosotros sabemos en el sector que es después del, de las vacaciones de invierno, cuando muchas veces algunos de los chicos y chicas eh, interrumpen su escolaridad por distintos motivos. Bueno, esta vuelta después de las ocasiones sin duda encuentra un mayor desafío, ¿no? Y es como en los propios hogares eh, están enfrentando esta, esta situación económica y social. Eh, compleja que muchas veces hace que algunos de los chicos y chicas tengan que insertarse en, el, en, nada, en actividades eh, laborales de manera eh, muy temprana, también se incrementa, sabemos las posibilidades del embarazo adolescente en situaciones de mayor vulneración de distintos derechos. ¿no? Y estos temas los pongo en la mesa porque son aquellos que tienen que estar, me parece, a la hora también de pensar las acciones hacia adelante cómo articular entre los distintos sectores. El segundo punto que quería compartir era respecto de qué sabemos sobre la continuidad escolar durante la pandemia. Y acá voy a hacer referencia a una de las encuestas que compone la Evaluación Nacional sobre la Continuidad Pedagógica que eh, nosotros apoyamos y que nos parece muy importante porque permitió ir en profundidad sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el, la, eh, eh, el cómo se está llevando adelante esta continuidad pedagógica, ¿no? Que sabemos se llevó en el marco de una educación remota en el marco de una emergencia que fue una educación a distancia no planificada ¿no? también los especialistas reconocen que la educación a distancia es una modalidad específica con sus propias reglas y eh, orientaciones recursos y que lo que el sistema tuvo que enfrentar fue realmente poder dar una respuesta en un contexto de emergencia sin una planificación para este momento ¿no? yo creo que esta segunda fase que inicia en el segundo semestre encuentra el sistema con mayores posibilidades de haber aprendido sobre lo que pasó y haber y poder fortalecer ahora sí distintos recursos, herramientas, modelos de acompañamiento para hacer de esta de esta segunda fase eh, una fase con mayor este, posibilidad de, de, de de acompañamiento. Algunos datos claves. Por un lado, algunas buenas noticias, digamos. Sin duda, eh, todos los estudios que se han realizado, que se han difundido, muestran un altísimo porcentaje de hogares que lograron que los chicos y chicas continúen sus actividades escolares. Eh, la encuesta nacional habla del 95% que continúa eh, sus actividades desde el inicio de la pandemia. Por supuesto, hay un 5%, un núcleo duro que no, no logró hacerlo y sin duda hay que, hay que eh, seguirlos específicamente. Pero en términos generales se eh, observa que se logró, digamos, siendo que esto se dio en la emergencia y esto fue gracias al enorme trabajo de los equipos de gestión de todas las jurisdicciones, al enorm enorme trabajo de los directivos, de los docentes y también de las familias. Y como correlato, algo también muy positivo que esta encuesta montró, mostró que hay una alta valoración de el trabajo que las escuelas y los docentes han realizado. 85% de los adultos, de las familias, valora positivamente el trabajo de las escuelas con sus estudiantes. Pero déjenme también traer algunos de los desafíos, digamos, a la mesa, porque entiendo que ese es el punto de pensar el cómo fortalecer y contribuir a que este segundo semestre este, podamos lograr asegurar a todos las eh, condiciones semejantes o pensar distintas estrategias. Es que cuando uno mira... La intensidad escolar, y esta es un, una categoría que, que construimos que pone en relación la posibilidad de la devolución, digamos, la frecuencia de las tareas que estuvieron recibiendo y haciendo los estudiantes también con la frecuencia en las devoluciones que tuvieron de los docentes. Eh, aparecen, digamos, algunos elementos más para pensar en qué condiciones y cuáles son los distintos escenarios eh, de, de, de, la, de las escuelas hoy, ¿no? Y encontramos que hay un 13% que, poniendo en relación estos dos indicadores estaría teniendo una baja o nula eh, intensidad, es decir, menos de una vez por semana. De ...recibiendo tareas y sin devoluciones también de los docentes. Y esta situación eh, amerita pensar específicamente en cómo recrear, pensar distintos canales este, eh, de, de comunicación para llegar a ellos. Acá también sabemos que casi la mitad de los chicos de los hogares tiene una computadora para uso pedagógico. O sea, puede disponer de una computadora para eh, hacer uso de, en sus tareas escolares, en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, es un poco mayor... Eh, es, perdón, es un poco menor este porcentaje por las distintas eh, iniciativas, sobre todo en el nivel primario, pero sin duda eh, todos los relevamientos también muestran las, las grandes diferencias que hay en función a las posibilidades de acceder o no a las tecnologías. Eh, finalmente, también otro elemento que me parece importante poner es el impacto emocional que ha tenido la pandemia, ¿no? Cómo ha impactado estos meses de aislamiento en la situación emocional de los chicos, también las encuestas que nosotros realizamos nos muestran un impacto significativo, en los más chiquitos casi la mitad ha mostrado algunos trastornos en, en su alimentación o en el sueño, y entre los adolescentes un 44% que señaló estar viviendo situaciones de angustia, preocupación. Elementos que también son claves para pensar en la escuela que viene y cómo lograr acercar y construir vínculos que permitan también llegar eh, y contener a los chicos y a las chicas de, de distintas maneras. Y el último punto que abordo finalmente, alguna reflexión sobre la escuela que viene. En este sentido, sin duda, vamos a, estamos entrando en una segunda fase que también se da en un contexto de emergencia y de incertidumbre en función de la situación epidemiológica, pero con una experiencia ganada, ¿no? En el sistema, en la gestión, en las escuelas, en los docentes. Eh, sabemos que el modelo que viene va a ser un modelo mixto, híbrido, donde se sostienen espacios eh, virtuales o espacios de, de educación remota con la posibilidad eventual, cuando la situación epidemiológica eh, lo, eh, lo, lo, lo permita, eh, de poder generar espacios de presencialidad. Y entonces acá es interesante, y, y obviamente es el trabajo que, que está sobre el que están avanzando cada uno de los equipos jurisdiccionales, de pensar cómo orientar la posibilidad de priorizar y fortalecer esta reorganización institucional que hay que consolidar, y también la priorización de contenidos y actividades, ¿no? y tipo de actividades. ¿Cómo maximizar esas clases presenciales? ¿Cuáles van a ser el contenido que se va a primar en ese espacio de encuentro, de encuentro con el otro, que es tan, eh, que es tan importante de reponer? Y por otro lado, ¿cuáles van a ser las actividades que queden en, el, en los canales remotos, en esos otros espacios de trabajo? Creemos realmente que hay que asegurar mejores condiciones para enseñar y para aprender, y en eso también sabemos que es preocupación de todas las autoridades y realmente el gran desafío eh, en estos próximos meses Y creemos realmente que hay que hacer un esfuerzo especial para asegurar que los contextos más vulnerables, para poder acompañar primero a aquellas familias donde los chicos y las chicas estuvieron con menores posibilidades de sostener una eh, continuidad pedagógica significativa. Y el último punto que me gustaría decir es la importancia de poder fortalecer la articulación con el área de salud en el área de desarrollo social, de manera de que eh, se pueda fortalecer el trabajo de los directores de las escuelas en estas articulaciones, que de manera temprana, incluso en esta vuelta eh, eventual o, o, o en las comunicaciones, poder poner una mirada especial para hacer esa, eh, eh, comunicar y detectar de manera temprana la posibilidad de vulneración de distintos derechos, que eso es un punto clave. Bueno, finalmente, nada, un punto específico para este público sobre la necesidad de fortalecer las habilidades digitales, tanto entre los directivos, los docentes, como también en los chicos. Creo que es momento de pensar también muy creativamente cómo llegar con algunas orientaciones, con algunos tips de poder fortalecer estas, estas habilidades y también poner un punto sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de los derechos, de cómo cuidar a los chicos y a las chicas en este contexto donde eh, masivamente están haciendo un uso más masivo de las pantallas, de las redes y creo que bueno, ha habido un, un espacio para comentar sobre esto, pero los datos también de las encuestas que, que tenemos nos indicaban que hay un 17% de chicos de adolescentes que manifestaron tener problemas eh, o haber sentido alguna situación de discriminación o, o maltrato en redes, y también tiene que ser parte de estos contenidos que aborden no solo desde las áreas de tecnología, sino también eh, otros, eh, en otros espacios curriculares. Así que no quiero extenderme más, les agradezco muchísimo este espacio y los invito a la página web de, de UNICEF donde pusimos en este tiempo también a disposición un conjunto de recursos para acompañar a los equipos institucionales que eventualmente pueden ser de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias Cora por tu presentación. Definitivamente un desafío enorme para el sistema educativo, trabajar en un contexto tan heterogéneo, donde las desigualdades se reproducen. Y traigo una cita que, que leí ayer en uno de los chats de los paneles, de una facilitadora que estaba participando en un panel, que puso en el chat, la tecnología enriquece, venía a enriquecer las propuestas educativas, y ahora las viene a ser posibles. ¿No? Entonces, en ese sentido, este desafío... Eh, eh, que tenemos todos los que hacemos educación digital, de estar ahí para que las condiciones de educabilidad existan. ¿no? Así que voy a pasar a presentar a nuestra próxima panente, que es Nora Lima. Gracias, Nora, también por sumarte. Nora es docente, es licenciada en ciencias de la educación, con especialización en tecnología educativa. Se ha desempeñado como docente en los distintos niveles del sistema educativo formal, tanto de la gestión privada como de la gestión estatal. También ejerció cargos de conducción a nivel terciario. A lo largo de su trayectoria profesional ha incursionado en el área de comunicación social y realizó un máster en psicología positiva aplicada. En la universidad un Jaume primero en España, supongo que es área catalana, Nora. En los últimos años focalizó su trabajo en la gestión institucional y la formación de formadores, haciendo hincapié en la promoción de, los, de climas saludables para los aprendizajes. Actualmente coordina la formación de equipos de conducción y equipos de supervisión del Sistema Educativo de la Ciudad de Buenos Aires en la Dirección General de Escuela de Maestros. También se desempeña como consultora, disertante y tallerista en diferentes espacios de capacitación en el país. Muchas gracias Nora por sumarte, te escuchamos. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa que es tan valiosa, necesitamos de estos espacios para, para compartir estos espacios polifónicos. Yo la primera impresión que quiero compartir con, con ustedes es que si podemos pensar una escuela que viene y reflexionar sobre los aprendizajes que hemos hecho en este tiempo, y tenerlos como insumo para, para pensar esta nueva escuela, es porque cada uno de los actores, docentes, directivos, supervisores, cada una de las áreas del ministerio, y por supuesto también las familias, tomaron la decisión de hacer foco en generar condiciones de posibilidad. Una supervisora hace un tiempo comentó, la pandemia es una desgracia, pero nosotros decidimos mirar la situación como una ventana de oportunidad. Y el mirar es un acto de elección, y esta elección fue sustancial, porque considero que eh, nos permitió transitar este acontecimiento con responsabilidad, ¿no? esta capacidad de responder con compromiso, y por otro lado con la disponibilidad para aprender. Al principio tal vez hicimos esta, esta cuestión más de, de inercia, de trasladar lo que conocíamos a la virtualidad, a otras formas de, de conectarnos, pero después rápidamente creo que optamos por la humildad del aprendiz y pudimos realmente cosechar experiencia y aprendizaje. Y desde luego que esta no es una mirada fatalista, pero tampoco es una mirada romántica o superficial, sino que da cuenta de la totalidad, también da cuenta de aquello que, que angustia, que nos hace falta hacer todavía, que visibiliza la desigualdad, pero que nos pone en acción consciente y nos mueve de ese piloto automático, tan propio de nuestro modo de hacer en el sistema. Y como mencionaba esto de la disponibilidad para aprender, también me parece que nos sucedió porque fuimos conmovidos e interpelados por la situación inédita. En distintas ocasiones le reprochamos a nuestro sistema educativo que la racionalidad del enseñante choca inexorablemente con lo que nos plantea Celestine Frinet en su célebre metáfora de la historia del caballo que no tiene ser. Y muchas veces la escuela, desde nuestro rol de enseñantes, Damos respuestas sin plantear las preguntas siquiera. No llegamos a conmover ni a conmovernos, porque tenemos un saber muy instalado que fluye en automático en la inercia del hacer, en esa cuestión de, del sistema que nos tensiona y nos empuja todo el tiempo al, al hacer y nos va corriendo con los tiempos de la escolaridad. Pero en esta oportunidad se nos presentaron interrogantes para los cuales no teníamos respuestas armadas ni estudiadas, y no estaban ni siquiera en nuestra biografía educativa. Y nos pasó en todos los ámbitos del sistema. Y esta conmoción, junto con la elección de la mirada en la posibilidad, dio lugar a mi criterio a dos cuestiones recurrentes, para todos los actores. Descubrimos la capacidad de reinventarnos y tomamos conciencia la interdependencia. En este reinventar nos apareció rápidamente en la escena la necesidad de armar red, de tramar vínculos, de pensar dispositivos que permitan hacer escuela fuera de la escuela. La socióloga Marcela Martínez, colega de Escuela de Maestros, nos trae siempre la conceptualización de la escuela como edificio y la escuela como territorio. Este edificio se movió y con él todo lo que estaba dado en su estructura. El tiempo, el espacio, las relaciones, el adentro, el afuera... También los supuestos que tejemos a partir de la presencialidad física, que no es lo mismo que la presencia y el estar con el otro. Y nos quedamos con el territorio, que se define como las relaciones que es capaz de desplegar la escuela, la trama de relaciones que puede tejer para estar con el otro. Sorprendidos y abrumados por esta pérdida de presencialidad, reparamos una vez más que necesitamos de ese lazo afectivo, de ese vínculo con los otros para poder ejercer nuestro trabajo. Porque a partir de ese encuentro que también señalaba Cora, podemos hacer que algo de lo escolar suceda, y no solamente entre docentes y estudiantes, sino también entre los docentes y las familias. Aparece fuertemente en escena el lugar de la comunidad y la común unidad frente al evento excepcional que implica esta pandemia. Y aparece la interdependencia no solo en términos de trabajo colaborativo y hacer con otros para sostenernos y cuidarnos, sino también en términos de autocuidado. Mi salud, mi bienestar, mi no contagio, depende de la salud, el bienestar y el no contagio de otro, cercano y no tan cercano. Y aquí creo que también hubo un valioso aprendizaje social que debemos rescatar para resignificar en la escuela. Somos corresponsables socialmente. Y esto debe ser contenido escolar. Los aprendizajes que debemos recuperar, sostener, profundizar y sistematizar es todo aquello que nos trajo la reinvención. Y acá voy a tomar las palabras de los colegas, de los supervisores, de los directores, que señalan que significamos los sentidos de nuestro ser educativo. Que pudimos atender las trayectorias reales de los estudiantes ofreciendo distintas formas y puertas de entradas para el aprendizaje, reestructurando el tiempo, el espacio y los formatos de acercarnos al conocimiento. Resignificamos el rol docente, poniéndolo en un lugar más de andamiaje, acompañando el proceso de aprendizaje de los chicos, chicas y adolescentes en un trabajo mancomunado con colegas, estudiantes y familias. Recuperamos nuestra vieja alianza con las familias, y aquí la familia no solo estuvo presente para ser informada, como suele suceder habitualmente, sino que también compartimos con ellos y pensamos juntos cómo poder implementar esta escuela fuera de la escuela en los hogares, respetando la particularidad de cada uno de los hogares y de las situaciones. También reinventamos o nos reconectamos con el sentido real de la evaluación como una retroalimentación en clave de co-construcción y corresponsabilidad con los estudiantes para mirar un proceso brindando autonomía que celebramos y un proceso que acompañamos y sostenemos desde la enseñanza. Y desde luego el pensar el sentido, el uso y relación con la tecnología. y gestionar recursos y estrategias cuando esa tecnología no era digital. Y aquí también podemos mencionar que en muchos casos, los asistentes técnicos de los docentes fueron los chicos que estaban empoderados en sus saberes técnicos y facilitaron el aprendizaje de sus docentes. En realidad creo que lo que ha sido conmovido y reinventado es toda la experiencia escolar en sí misma. Nosotros veníamos trabajando con esto y éramos, tal vez conscientes de esta necesidad de pensar otra escuela, otra forma de hacer escuela. También la normativa nos acompañaba con esta idea y con esta sensación, pero el piloto automático no nos terminaba de, de dejar de permitir, no nos conmovía y no teníamos la inspiración suficiente para movilizarnos y diseñar la propuesta pedagógica desde otro lugar, ¿no? con lo que significa el diseño de una propuesta pedagógica, tiene sus supuestos didácticos y generan un espacio específico que va a estar condicionado por el rol que se le adjudica al estudiante, al docente, al contenido, es decir, a la posición respecto al aprendizaje, la enseñanza y la construcción del conocimiento. Y uso la palabra diseño en el sentido que lo trae Mariana Maggio como este acto creativo y crítico que requiere pensamiento divergente y convergente que pusimos a andar en este contexto tan excepcional y que demandó nuestra capacidad para pensar en diferentes perspectivas para transformar la realidad. Y me gusta hacer hincapié en la palabra transformación, no en el sentido de pasar de un estado a otro, sino en ese devenir que traen los procesos, donde la transformación va significando reestructuraciones, donde lo nuevo tiene lugar y el proceso que no nos queda en la superficie, en copiar formas, sino que busca, prepara y cultiva nuevas relaciones de hacer, nuevas relaciones de hacer con los otros y con nosotros mismos. Y esto también, desde luego, lo podemos leer en clave institucional y a nivel macro. Aquí es donde creo que los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje tienen algunas cosas para recordarnos y que van más allá si el entorno es digital o analógico, y están vinculados con esto que señalamos sobre el sentido, el para qué, qué queremos que pase en la escuela, qué queremos que pase en esta experiencia escolar. El diseño de los entornos virtuales focaliza sobre la centralidad de los estudiantes, la construcción colectiva del conocimiento, la co-creación, las formas y medios de comunicarnos, Generamos un espacio para habilitar la circulación de la palabra, para aprender, para equivocarnos y para crecer, utilizando multiplicidad de formatos para construir y acercarnos al conocimiento. Las interacciones en los entornos de aprendizaje que nos median las tecnologías implican momentos de trabajo individual y de reflexión personal, dando lugar a procesos de metacognición que promueven el autoconocimiento sobre la forma de transitar estos procesos. Y otra vez esto también lo pongo a nivel institucional y a nivel macro. Y acá señalo que hay un diseño intencional que realiza el docente, el que está promoviendo esta experiencia, para dar lugar a este juego de acciones y tensiones que potencian los procesos de aprendizaje. Cristóbal Cobo nos interpela con la necesidad de superar las taxonomías de virtual o presencial y pensar la experiencia pedagógica como un continuo, como una única línea de tiempo, dice, narrativa multimedia expandida donde el docente y los estudiantes puedan servirse de modo colaborativo de lo mejor que ofrecen cada uno de los entornos. Hemos aprendido muchas cosas... Añoramos la presencialidad, porque desde luego que es irreemplazable. Pero creo que el aprendizaje más valioso está vinculado en focalizar nuestra atención a los sentidos, y esta debe ser nuestra brújula. No perder de vista el para qué, y asumir que el aprendizaje es una práctica social para todos y cada uno de los actores institucionales y de la comunidad. También las familias, que solos no podemos que solo no se construye y que esta interdependencia nos potencia y da lugar a la exploración y la creatividad, evitando el piloto automático que nos permite construir juntos entornos ministeriales, institucionales, áulicos que le brinden las mejores condiciones para que cada uno pueda desarrollar lo mejor de sí. Creo que somos responsables de proveer oportunidades para que podamos trabajar juntos, realmente promoviendo nuestros propios aprendizajes en lo personal, en lo interpersonal, lo organizacional, atendiendo la construcción de lo común, mirando la particularidad y la especificidad de cada uno de los actores. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Uy, me encantó, muy conmovedor. Gracias, Nora. Ahora nos va a compartir Javier Simón, él va a estar eh, compartiendo con nosotros, él es el Director General de Planeamiento Educativo. Es profesor, licenciado en Ciencias de la Educación de la UE y Magisteria en Ciencias Sociales, Flaxo. Tiene amplia experiencia en docencia universitaria, investigación educativa y consultoría internacional. Se desempeñó como director nacional de formación continua en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y fue gerente operativo de currículum en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es el director de Planeamiento Educativo desde 2019. Bienvenido Javier, muchas gracias por sumarte. Gracias, gracias por la presentación. Los felicito por este congreso, me parece que es central que podamos reflexionar en forma conjunta sobre qué nos pasa y, y un poco cómo vamos a, a seguir. A mí me gustaría un poco contarles eh, qué es lo que se hizo desde el Ministerio a partir de, de la pandemia y cómo eh, justamente la respuesta que dieron las escuelas a las distintas comunidades se vio muy plasmada por algunas de las cosas que ya señaló Nora, ¿no? la responsabilidad docente, el compromiso de todos, esa colaboración para generar una respuesta en la que estábamos como volando mientras construíamos el avión, o sea, tuvimos que aprender durante el proceso y entender también eh, que el Ministerio tenía que acomodarse, acomodar inclusive su plan de estratégico de cuatro años al nuevo contexto. En ese sentido, eh, como desafíos, nosotros eh, tuvimos que rápidamente organizarnos de otra manera, más matricialmente, para poder justamente interrelacionar más las áreas del Ministerio, y empezar a dar respuesta al contexto, y ver cómo podíamos garantizar la eh, continuidad pedagógica. En la perspectiva del, del plan del Ministerio, nosotros tenemos como centralidad el derecho a la educación, y de la, el derecho a la educación eh, nos, nos lleva a pensar la política educativa teniendo al estudiante como centro. Entonces, en ese punto... Eh, teníamos que ver cómo podíamos, por un lado, garantizar ciertas condiciones y al mismo tiempo acompañar a las escuelas para que, por un lado, se pudiera dar la comunicación con las familias y con los estudiantes y ver cuáles eran los contenidos que queríamos priorizar. Eh, desde el punto de vista de la enseñanza, nosotros pensamos que, eh, siguiendo un poco... Eh, la tradición eh, de, de autores como Perkins, eh, o incluso localmente tenemos pedagogas como Adil Lidwin, la idea de la buena enseñanza, o sea, esa, esa enseñanza que por un lado pedagógicamente es una, es una enseñanza rica en recursos, es una enseñanza que piensa estrategias que sean eficaces para las distintas audiencias, pero también del punto de vista moral, o sea, ver cómo podemos también fortalecer en particular en los casos de las familias de, donde vemos que la vulneración de derechos es más acuciante. Y por otro lado una enseñanza que apunte a la comprensión, o sea, una enseñanza que genere una serie no solamente de aprendizajes de contenidos conceptuales, sino también una serie de habilidades eh, que van en línea con uno de los objetivos del Ministerio, que es formar justamente a los estudiantes en capacidades para dar respuesta a los desafíos de este, de este siglo. Y en ese punto entendemos desde, desde el Ministerio que poder adecuarnos a este nuevo contexto que nos trae la pandemia es un claro ejemplo eh, de una situación compleja en la que tenemos que eh, ver cómo podemos fortalecer a los alumnos, tanto en lo cognitivo y lo metacognitivo, como en aspectos que bien señaló Cora, eh, relacionados a lo socioemocional. Muchos de nosotros eh, tenemos una formación que nos ha permitido enfrentar esta situación de incertidumbre eh, de una manera relativamente exitosa, y entendemos que eh, las familias y los estudiantes han tenido que acomodarse a una serie de prácticas sociales eh, que, que, bueno, que generan una serie de, de, de inconvenientes y de desafíos eh, desde el punto de vista socioemocional que también tenemos que atender. Entonces, como les decía, desde el Ministerio, por un lado, nos reorganizamos transversalmente alrededor de, de una serie de, de problemas, eh, y el objetivo central era justamente cómo armar un plan para la continuidad pedagógica. Eso nos obligó a, a por ejemplo, eh, sacar documentos de priorización de contenidos, porque entendemos que los currículums de la ciudad eh, están, eh, son ambiciosos, tienen muchos contenidos, y había que ver eh, cómo podíamos también dar una señal clara a las escuelas de qué era lo prioritario, porque entendíamos que las condiciones no eran igual que las, que las clases este, presenciales. Por otro lado, también hicimos todo un esfuerzo enorme de curaduría de materiales que ya existían en el, MAT, en el Ministerio, para ponerlos en el sitio web, en la biblioteca digital, que es un contenedor eh, que tiene eh, una variedad enorme de, de recursos, y nos organizamos para producir eh, planes de clases semanales, eh, una serie también eh, de materiales audiovisuales, y eh, cuando eh, observamos que había una serie de familias que no tenían acceso a la, a, a la conectividad o que tenían una baja conexión con las familias, empezamos a generar cuadernillos, unos cuadernillos impresos, en prácticas de lenguaje, en eh, matemática y en inglés, que al comienzo los organizamos eh, desde el área de currículum y, y después este, tuvimos mucha este, interacción con supervisores, con directores de escuela, con lo cual también eso nos permitió ir ajustando eh, más las propuestas para que eh, esos materiales sirvieran para la enseñanza y, y este, lo que también empezamos a trabajar fuerte es cómo hacer la evaluación en la línea de una evaluación formativa eh, que permitiera dar una retroalimentación que, que, que enriqueciera los aprendizajes y eh, el seguimiento de las trayectorias. El seguimiento de las trayectorias, ahora un ratito voy a, voy a retomar. Otras cosas que tuvo que hacer el Ministerio fue fortalecer el, las canastas escolares nutritivas, porque los servicios de comedor obviamente no se podían eh, ofrecer en forma directa, y eh, todo lo que es, desde el punto de vista tecnológico, la promoción de las plataformas. Esto, digamos, una cosa que es muy, valor, muy valiosa es que justamente el ministerio, con el trabajo de los facilitadores pedagógicos digitales, mostró que eh, las escuelas ya estaban trabajando y lo que hubo fue mucha profundización de, tra de, de trabajo con plataformas eh, que ya se venían usando y otras herramientas, y eh, también eh, otra cosa que hizo el Ministerio fue distribuir dispositivos, ¿sí? dispositivos eh, en netbooks y, o hacer acuerdos con algunas de las telefónicas para que el uso de consumo de datos eh, para lo que eran sitios de, educativos estuviera liberado. Paralelamente este, se hicieron también muchas actividades de capacitación docente en línea, y ahí tenemos las acciones de la escuela de maestros, y se realizó también un portal de comunicación eh, denominado Comunidad Educativa Conectada, para tener una comunicación directa con las familias. ¿sí? Igual sabemos que más del 90% de las familias están conectadas con, eh, con las escuelas. ¿sí? Eh, está claro que eh, viene, un, viene un semestre y probablemente un año donde vamos a estar todavía conviviendo con, con la pandemia, y en ese sentido el Ministerio quiere privilegiar todas las situaciones de eh, familias y de estudiantes que puedan tener vulnerados sus derechos. Nos va a llevar bastante imaginación conjunta para poder eh, ver cómo seguir sosteniendo la continuidad pedagógica y es muy probable que el año que viene también tengamos que generar algunas estrategias de recuperación de aprendizajes, de aceleración, eh, trabajando mucho todo lo que es la motivación por continuar aprendiendo. Y del lado nuestro, del lado del ministerio, del lado de las escuelas, eh, trabajar sobre una idea donde es muy probable que la educación y la, la enseñanza remota o la educación en un formato semi-presencial continúen, con lo cual es muy importante que podamos seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo dentro de los equipos docentes. En ese punto yo creo que los facilitadores pedagógicos digitales tienen un rol central para poder promover la imaginación en el uso de nuevas estrategias, de nuevas aplicaciones, y colaborar en todo lo que eh, genere que los estudiantes sigan eh, conectados, sigan conectados con la escuela, sigan conectados con seguir aprendiendo. Eh, hay, hay un trabajo eh, fuerte, probablemente en el corto plazo, que es ver cómo podemos recuperar la conexión, la comunicación con esas familias de esos estudiantes que no se conectan, eh, y por eso está la propuesta de eh, apertura de espacios digitales. Eso no quiere decir que estamos volviendo a clase, digo porque puede ser un poco, alguno lo haya ya como confundido, no estamos volviendo a clases presenciales, estamos habilitando espacios para que los estudiantes puedan tener también conectividad sabiendo que hay, sí, hay desigualdad desde el punto de vista económico en la, en la población, y por eso tenemos que ofrecer alguna alternativa. Y desde el punto de vista eh, de, digamos, de la conexión en general, o sea, y de la, de la organización en general, eh, es muy importante que, que podamos justamente eh, aprovechar las lecciones aprendidas que, que hemos tenido en este, en, en este periodo de pandemia eh, y, y documentar las buenas prácticas y compartirlas, porque eh, sabemos que hay mucha producción de las propias escuelas y de distintas áreas del ministerio, que a veces es difícil como recuperarlas y, y, y reutilizarlas, entonces en ese, en ese punto eh, me parece que es muy importante que, que como, como prácticas podamos justamente generar esos espacios de, de, de compartir eh, las buenas prácticas de modo de que sean más las escuelas que aprovechan este, este momento que es obviamente de incertidumbre, pero que no nos tiene que ganar justamente el miedo, sino... Eh, poder este, tomar el, el, el toro por las astas y avanzar en, en prácticas que algunas ya venían insinuadas antes de la pandemia, porque eh, el uso de tecnología ya lo estábamos promoviendo. Y es muy probable que estas formas de enseñanza eh, remota o de aprendizaje combinado o de aprendizaje ubicuo eh, nos acompañen. Yo en ese punto lo celebro, me parece que eh, en un punto nos, nos puede ayudar a ofrecer algunas eh, formas de, de enseñar y algunas secuencias de aprendizaje más adecuadas a las distintas eh, poblaciones, eh, y, y, justa, y, y más contextualizadas, en el sentido de, de poder eh, trabajar con estrategias como aula invertida, con o sea, aprendizaje basado en proyectos. O sea, hay varios, trabajo por proyectos interdisciplinarios. O sea, hay, hay varias eh, oportunidades que podemos aprovechar y justamente eh, los invito a que, a que miremos el, el, lado, el lado lleno del vaso. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Javier. Fue un año, o viene siendo un año de mucho, de mucho trabajo, evidentemente, para, para todos los aspectos del sistema. Retomando lo que decía Nora, también como tanto a nivel ministerial, escolar, áulico, eh, cada uno tuvo que hacer eh, sus adecuaciones para poder dar frente eh, a esto y construir este avión mientras, mientras hay que volarlo, ¿no? Otra no, eh, no quedó. Tenemos varias preguntas del público, me animo a acercarles una. Eh, que la puede tomar el que quiera de los panelistas, si, si se animan, eh, que tiene que ver con qué priorizar cuando nos encontremos con los estudiantes. Estos días a lo largo del Congreso se ha hablado mucho sobre el tema, bueno, cuando, cuando suceda el encuentro docente-estudiante, ¿qué hacemos? ¿Abordamos los contenidos? ¿Trabajamos lo social? ¿Nos vinculamos? ¿Hacemos juegos? ¿Cómo, ¿por, dónde, ¿Por dónde hay que arrancar? ¿Qué son esos primeros días? ¿Qué es lo primero que hay que recuperar? ¿Qué piensan ustedes? A mí me gustaría ahí hacer una, una aclaración, si me permiten. La realidad es que cuando nos encontramos con los estudiantes, trabajamos todo, no es que algo es lo emocional, algo es el contenido, algo es lo pedagógico. La propuesta que te encuentro que tenemos con ese estudiante incluye... El contenido, lo emocional, qué queremos que se lleve de ese encuentro. Entonces, eh, desde luego que lo que sostenemos y tenemos que armar es el vínculo, el vínculo afectivo que no hemos perdido. Entonces, cuando se produzca este encuentro, en estos escenarios que, que señalaba ahora y Javier, híbridos, vamos en, en, contenidos en ese vínculo va a suceder lo pedagógico, yo personalmente creo que, eh, no, no creo tanto en separar las cosas, creo que, que no es un, un camino que nos lleve a, a, a tener experiencias exitosas, creo que hay que unificar, es lo emocional y es lo pedagógico, y ahí algo en, en el vínculo, algo de lo pedagógico se aloja y se instala. Este encuentro no es solamente afectivo o cognitivo, somos una sola persona con todas esas dimensiones que nos conforman. Eh, a mí personalmente me parece que, que probablemente en los primeros encuentros el, el reflexionar sobre la experiencia me parece que es muy importante. Coincido igual con Nora que no son cosas que se descienden, ¿no? porque estamos justamente en ese encuentro en el aula para aprender algo que, que bueno que es lo que nos convoca eh, y yo creo que una cosa que haría también es recuperar qué es lo que sí aprendimos qué es lo que aprendimos del, del currículum y qué es lo que aprendimos de la experiencia porque en esta experiencia todos tuvimos que aprender eh, cosas nuevas eh, incluso en, en, en nuestros equipos técnicos que, que, ten, que tienen mucha experiencia para desarrollar materiales, por ejemplo, muchos tuvieron que aprender cosas que no sabían. Convertir cosas a otros formatos. No sabían usar un podcast. y Entonces tuvieron que, que a, eh, aprenderlo. Y creo que todos en este, en este punto me parece que, que eso los mismos estudiantes nos van a sorprender con todas las cosas que sí aprendieron. Y bueno, obviamente después viene todo un trabajo de planificación contextualizado, entendiendo eh, bueno que si, si esto es lo que pudimos aprender, bueno, ¿hacia dónde hacia dónde vamos? Hubo una, una, un aporte, si les parece, ¿se escucha? Estoy con problemas de conectividad como la mitad de la población. Eh, simplemente acotar, la verdad que sí, creo que tanto lo que señalaba Nora como Javier, no esta importancia de, de volver a la experiencia y a volver a preguntas relevantes para la vida de los chicos y las chicas. no Yo creo que hay que conectar realmente con, con la experiencia vivida, eh, resalto también esto que señalaba al final Javier, las cosas que sí se aprendieron. Todos nos vimos enfrentados a la necesidad de poner en práctica habilidades que quizás eh, no, no estaban tan en el tapete, ¿no? La, la, la posibilidad de tener, de autoorganizarse, de, de desarrollar actividades con mayor autonomía, de poder interpretar un trabajo o poder eh, generar otros, otros diálogos entre pares, quizás no mediados por, por los profesores. Bueno, me parece que hay, hay eh, muchas cuestiones que... Que, que, que retomar ¿no? y que trabajar de este, de este tiempo eh, distinto eh, y creo que también hay que pensarlo en función de, de, del grupo para la primaria, el recién ingresan a la escuela y, y los que están pensando en un futuro cercano no me parece que, que será tiempo de poner también sentido común y trabajar entre pares. Y creo que ese es otro desafío, entre directivos, entre docentes, y también fortalecer y promover el trabajo entre los chicos de distintas maneras y a través de distintos canales. Hola. Gracias. Hola, sí. Ah, perdón. Sí, se escuchaba un poco, pero estuvo, estuvo bien, creo que se entendió. Gracias, Cora, también por sumarte. Eh, yo quería recuperar un poco también, para sumar a esto que están diciendo del I, me parece que a lo largo de este congreso y en los distintos tipos de espacios que se fueron generando, tuvimos muchos I, muchas preguntas... Eh, muchas cuestiones a incorporar y a entramar. ¿no? El Congreso se llama, un Congreso de Educación Digital, para profundizar en prácticas y saberes para trazar un nuevo mapa. Entonces en este profundizar en prácticas y saberes, se profundizó tanto en temáticas más relacionadas al contenido, por ejemplo abordamos temas de programación, de robótica, cosas que son específicas por ahí a los que hacemos educación digital, pero también se habló de temas de seguridad, de temas de bullying, de temas eh, vinculados a las distintas problemáticas de convivencia mediadas por tecnologías digitales, hablamos también sobre cómo generar vínculos, trajimos experiencias heterogéneas, tanto panelistas con distintos tipos eh, de posturas ideológicas o de posturas disciplinares, que hablaron desde diferentes espacios eh, sobre, sobre este contexto, sobre este año, también docentes, y facilitadores que pudieron compartir sus experiencias en el campo, se inscribieron más de 300 docentes, quisieron acercar eh, las prácticas eh, y las experiencias, retomando esto que decía Javier, no es un proceso muy grande también de documentación y de poder compartir eh, experiencias que funcionaron en la heterogeneidad de los contextos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que son eh, muchísimos, y todo esto pensado en este trazar un nuevo mapa, que creo que lo que más nos encontramos es que además de trazar, de tratar de trazar o de posar una idea de mapa, lo que más descubrimos es que no hay forma de trazar un solo nuevo mapa, sino que son muchos mapas, múltiples mapas, eh, más se pareciera a una especie de, eh, de constelación con puntos diferentes, heterogéneos, que se combinan de distintas maneras para acercarnos a esta escuela a esta escuela post -pandemia, ¿no? Eh, salió mucho el tema este de humanizar la virtualidad, eh, de, de, de pensarlo desde lo vincular, se dijeron palabras como amabilidad, escuchar, dialogar, ponerse en el lugar del otro, que circule la palabra, no juzgar, buscar la institucionalidad, generar acuerdos, conectarse, sumo lo que, lo que decía Nora recién, de... Eh, Conectarse con los sentidos y el aprendizaje como una, como una práctica social. ¿no? Eh, también ayer nos decían, nos hablaban de esto de crear rituales, aprovechando la multiplicidad de miradas que hay hacia el interior del establecimiento, rituales a través de lo digital, pero también en este encuentro con la presencialidad por ahí para recuperar eh, lo que se aprendió. De recuperar lo singular, lo específico, lo diferente... Eh, ¿no? Y allá también otra cosa que en la que se profundizó bastante fue en, en este romper con las disciplinas. Que creo que en ese sentido, desde la educación digital, es algo que se viene eh, tratando de hacer hace bastante, de transversalizar, de poder eh, abarcar múltiples cosas en, en diferentes proyectos, o en diferentes espacios de, de aprendizaje, y este año fue, fue este también un desafío, eh, un desafío muy grande una oportunidad también para seguir imaginando, para seguir jugando y seguir eh, construyendo, construyendo juntos. Así que en este, en este sentido, y en esto me anima a recuperar como algunas palabras que fueron resonando, no sé ustedes los que estuvieron participando en estos espacios, yo estoy llena de papelitos, eh, con palabras, con ideas, con experiencias, y me los imagino como los puntos de esta constelación eh, que tenemos que reconstruir y seguir tejiendo todos juntos para ver, bueno, hacia dónde eh, o qué forma adquiere esta escuela esta escuela post pandemia, o esta escuela en pandemia en realidad, porque pareciera que nos queda un rato largo de escuela en pandemia eh, y nosotros tenemos eh, la obligación y el compromiso eh, de, seguir, eh, de seguir haciendo escuela en el contexto que sé y seguir construyendo este avión que traía Javier así haya eh, que cruzar la atmósfera con el avión. Así que seguimos construyendo y trazando esto, estos puntos. Yo les quería agradecer eh, a los más de 3.000 docentes que se inscribieron a lo largo eh, de estos cuatro días, a todos los panelistas, talleristas, tuvimos más de 20 eh, organizaciones que se sumaron, y de vuelta, creo que primó la heterogeneidad de mirada, participaron personas con distintas eh, posturas eh, en relación a lo que interpretan de la educación, también disciplinares, también políticas e ideológicas, y me parece que en esa diversidad es, el único, eh, es la única forma de tratar de construir eh, algo. Más en un contexto que sabemos, se entiende, es, eh, es complejo. Eh, rescato esto que decías el martes, creo que fue Pablo Jaffe que dijo: si la eh, pedagogía es mirada, la pandemia es miopía, como tratemos de hacer que estos, eh, que estos puntos se dejen de ver borrosos y los podamos ver cada vez eh, más nítidos para seguir construyendo y seguir haciendo esta escuela juntos. Así que los invito, Nora, Javier y Cora, que si queden un ratito más, vamos a ver un video eh, resumen del encuentro, eh, que les pido que compartan, les agradezco Nora, Javier y Cora por sumarse tan generosamente y animarse a decir lo que piensan sobre la escuela que se viene en un contexto que es tan difícil por ahí eh, proponer eh, y jugársela un poco por, eh, por definir lo que se viene cuando todavía no sabemos ni siquiera bien dónde, dónde es que estamos. ¿no? Así que les, les agradezco eh, un montón. Vamos a ver el videito. si me ayudan desde la técnica... Thank <music> Muchas gracias, muchas gracias por el video. Le voy a pasar la palabra ahora a Santiago Andrés, subsecretario de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, para unas palabras de cierre. Muchas gracias. Gracias, Meki. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que fueron cuatro días muy intensos, cuatro días llenos de actividades, de paneles, talleres, charlas, Súper interesantes como el que estuve participando y escuchándolos a, a Cora, a Nora y a Javier, moderado hoy por Meki, que, que nos llevan a plantear ese futuro que, que tenemos o que pensábamos incierto, que hoy se está tornando nuestro presente. Nos plantea estos desafíos que tenemos por delante. Digo, no quiero repetir muchas palabras de que las que fueron diciendo, pero el adaptarnos, el ser más humanos, el personalizar la educación que creo que eso se trata. Algo que, que lo veíamos tan lejano y de un portazo lo tuvimos que, que implementar. No llegué a escuchar, no, no llegué a entrar en el panel donde Javier hablaba de, del ejemplo de, del avión, pero me lo imagino por los comentarios que escuché, que de eso se trata. Tuvimos que a mitad de camino empezar a ver cómo nos adaptábamos, cómo manteníamos ese avión en el curso que queríamos, con las herramientas que teníamos a mano, y desde la amplitud de todos los escenarios, no solo a nivel ministerio, a nivel central, sino principalmente cada uno de ustedes, cada uno de los docentes y los facilitadores en las escuelas. Ese gran desafío de, de pensar un año, planificarlo, trabajar intensamente en febrero y que a mediados de marzo se nos cambien los planes. Pero ahí yo soy más optimista y pienso que es que no cambiaron los planes, sino que nos hicieron trabajar esos planes que teníamos, que trabajaron con tanto esmero y dedicación, en encararlos de otra manera. Porque ustedes y cada uno de ustedes tienen bien claro cuál es el objetivo. Saben y, y ¿qué, qué quieren transmitirle a cada uno de los chicos. Lo que nos presentó ahora es una oportunidad de, de hacer cosas distintas. Nos presentó una oportunidad de cómo poder alcanzar esos objetivos de distintas maneras y cuidando otros aspectos mucho más humanos de la educación que, que Al fin y al cabo es lo que estamos viendo ahora y es lo que nos imaginamos que va a pasar en un futuro que hoy ya está pasando eh, Algo no podemos negar es que la tecnología hoy es parte de nuestra vida prácticamente desde que nuestros hijos nacen ya en algún momento les ponemos para entretenerlos algo de tecnología eh, así que Hoy el pensar la educación sin tecnología o esa educación digital, como nos gusta llamarlos en, en el ministerio, es impensado. Ahora el reto y el desafío que tenemos por delante es cómo no hacemos que esa educación digital nos separe de las personas. Cómo hacemos para que esa educación digital siga siendo humana y que siga logrando esa transformación que día a día cada uno de ustedes hace en las escuelas. Así que... La verdad que es un desafío enorme el que tenemos por delante todos como equipo, y eso es lo más importante, que si no trabajamos como equipo, cada uno desde el lugar que tiene, desde el espacio que tiene para transformar, esto es algo que no lo vamos a poder encarar, no lo vamos a poder conseguir con éxito, y yo estoy totalmente convencido de que entre todos lo vamos a lograr, porque lo ves día a día cuando vas a una escuela, cuando charlas con un docente, un facilitador, cuando ves las producciones, las menciones piel, los, los trabajos que hacen, es que tenemos todo para salir adelante y ganar. Con lo cual, yo más que, que tener en claro cuál es el camino, que es el camino que ustedes mismos están planteando, digo, el estar acá hablando de esta temática en un congreso virtual, eh, es claro cuál es el norte. Que yo les quiero agradecer eternamente por la dedicación que le ponen, quiero agradecerles por el esfuerzo, por la pasión que le ponen a, a lo que hacen día a día, porque es realmente lo que transforma la vida de, de los futuros ciudadanos plenos, en este caso de la ciudad, pero también del país, digo, porque esto trasciende solamente el ámbito de, de la General Paz. Sí, también agradecerles a todo el equipo de, de la Dirección General de Educación Digital por el armado de este gran congreso, la verdad que me imagino que todos nos vamos completos de, de, de experiencias, de opiniones, de ideas, así que un gracias enorme a Meki con todo su equipo y también a todos los panelistas, acá hoy estamos terminando este con Cora, Nora y Javier, así que gracias a ustedes, en nombre de todos sus compañeros y colegas que nos acompañaron en, en estos cuatro días. Sí, no mucho más, simplemente es. sabemos que vamos por el camino correcto, sabemos que es difícil, sabemos que tenemos que acomodarnos y adaptarnos, pero también sabemos que tenemos que seguir. Así que creo que, que mi mensaje no difiere del de ustedes, es tenemos que seguir para adelante con, aprendiendo de los errores que cometemos eh, a veces, aprendiendo de esos errores para transformarlos en nuevas oportunidades, en nuevos desafíos y sobre todo en nuevos logros. Así que muchas gracias por estos cuatro días y nos estamos viendo. Muchas gracias Santiago por sumarte, gracias a todos, agradecemos al equipo eh, que hizo esto posible, no se ve pero detrás hay un montón de gente, el rompecabezas de YouTube, eh, de Facebook, los distintos Zooms, los mails, las inscripciones, eh, fue una locura, pero salió muy bien, es la primera vez que lo hacemos y estamos muy contentos de haber podido compartir este, este espacio, así que gracias a todo el equipo de la subsecretaría, de la dirección y del ministerio que nos ayudó a hacerlo posible. Bueno, gracias a nuestros expositores y con esto nos retiramos hasta el próximo congreso, espero que haya próximo. Muchas gracias, saludos.